nuestros países de la región. Eh, esta va a ser un poquito distinto esta mesa. Esta mesa lo que vamos a hacer es primero un pequeño, una pequeña mesa redonda de 15 minutos y luego cada uno de ellos tendrán cinco minutos para comentar también su visión más, más concreta. Así que lo que voy a hacer es pedir que suban conmigo aquí al, al escenario. Yo me siento aquí, ¿verdad? Yo estoy aquí. Eh, pido que suban eh, conmigo al escenario a Domingo José García Coto, que es responsable del servicio de estudios de BM6. Muchísimas gracias, Domingo. Y también a Pedro Pérez Riu, que es eh, director de deuda eh, de mercados emergentes de TREAS en Machen Muchas gracias a, a, sí, a los bueno, dos. Bueno, ¿cómo voy a usar? Así está bien, Tres de control. El medio, si quieres, así yo veo un poco más. Ah, bueno, por ver la presentación. De todas formas, la presentación sí. será... Eh, luego, luego, luego avanzaremos por ahí. Bueno, vamos a empezar, si os parece. Eh, yo, yo, cuando hablamos de Latinoamérica, por mi experiencia ya, tengo la sensación de que va por oleadas, ¿no? De pronto hay un momento en el que parece que Latinoamérica va a ser el siguiente El Dorado y hay que estar y unas expectativas tremendas y de pronto hay un periodo conducido probablemente muchas veces por crisis políticas, o económicas, que nos lleva al olvido ¿no? y se queda como varios, varios años ahí en, en, la, en la nada. ¿no? Yo creo que hemos tenido de esto en, lo, en, en los últimos años y, y no sé si ha empezado a cambiar o no. Eh, ¿Cómo lo ves? Hombre, eh, los brasileños tienen un chiste muy, muy divertido que dicen Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Y es cierto que, eh, desde el punto de vista de estructura económica, eh, Latinoamérica ha avanzado muchísimo en los últimos años. Y, de hecho, le dejo que Domingo siga, porque en este caso es más de equity, es una historia de equity y de FX. La moderación de política fiscal y, y, y, y gente como Roberto Campos en el Banco Central de Brasil el año pasado haciendo una política monetaria restrictiva mucho antes que nadie explican la gran, la gran performance de lo que son algunos de estos sitios. ¿no? Sí. Perú, es, a pesar de la inestabilidad eh, política, tiene una estructura económica y, un, y una gestión económica extremadamente buena. La, la República Dominicana, hay países continuamente saliendo de las... Cada vez las reformas estructurales, cada vez son más a lo largo de la región, luego tienes países de otra manera, pero en general hay muchas eh, historias de éxito. Eh, Domingo, ¿en qué fase estamos ahora? Bueno, vamos a ver. Eh, dos meses atrás, ¿no? celebrábamos en, en el Palacio de la Bolsa el, el Foro Latibex, que ya tiene una dilatada, eh, una dilatada historia, eh, y la pregunta era la misma, no. Es una pregunta recurrente siempre en este Foro, y bueno, pues sorprendentemente también, por ejemplo, esta misma semana en el Economist pues se hacía una, una historia parecida, no. Se, la respuesta eh, no es sencilla, pero yo creo que desde el punto de vista de, de la inversión, de lo que hoy aquí nos interesa, eh, Latinoamérica ya es una región muy importante en el contexto emergente mundial eh, y tiene cuatro factores que son un posicionamiento geográfico excelente, eh, recursos naturales, una demografía atractiva y activos invertibles. Eso entonces lo que hace es que, la convierte en un área eh, básica, no se puede dejar fuera, ¿no? tiene que estar siempre en el radar de los analistas, de los asesores, de, de los gestores financieros a la, a la hora de diversificar, ¿no? es, es un, cuenta con un enorme potencial de desarrollo futuro y eso hace que desde el punto de vista de la inversión pues sea eh, un... un, un es obligatorio tenerla en el radar, como decía. No. Sin embargo, bueno, pues todos los que llevamos mucho tiempo en bolsa, todos los que estáis hoy aquí, pues sabéis que encontrar el timing de entrada en los mercados es, no es sencillo ¿no? y esa es pues una de las claves por las que, eh, bueno, pues a veces pierde más interés, otras veces está en el foco... Eh, en el punto en el que nos encontramos hoy, como se ha visto, bueno, pues probablemente Latinoamérica va a ser una oportunidad muy interesante este año. ¿no? Una oportunidad a tener en cuenta. Nos ha sorprendido enormemente el año pasado. Eh, ha tenido pues, probablemente pues, uno de los mejores comportamientos de, de ¿no? algún dato que tenía aquí de las bolsas. Eh, pues los índices globales mundiales pues, perdieron el año pasado un y medio por 19,5%. Vale, hay que tener en cuenta que son unas cifras que llevábamos muchos años sin, sin ver y, sin embargo, los índices de Latinoamérica, pues el MSCI Emerging Markets Latam, pues se ha quedado prácticamente en cero, el Ativex Top del mercado de español de valores latinoamericanos, ganaba un 7,8% o el Bovespa de Brasil pues, subía un 4,7%. ¿no? Y, y, y en lo que llevamos de 2023, y a pesar de los acontecimientos eh, que todos conocemos pues, en algunos países de la región, pues, el índice Latives Top ya sube un 3%, el Latives Brasil también ya más del 3%, y eh, bueno, pues parece que estamos ya en una tendencia... Eh, buena, ¿no? apoyada pues también por el, lo que se ha comentado del buen comportamiento generalizado de, de los mercados emergentes. ¿no? Eh, Pedro, eh, Reserva Federal subiendo tipos eh, de la manera que lo ha hecho. Claro, eh, si, si hay un área en el que tiene mucho impacto lo que sucede con, con el Banco Central Americano es en, en la, la región de Latinoamérica. Eh, ¿Crees que los inversores están empezando a animar y a lo mejor hasta parte de esas subidas recientes están muy relacionadas también con esto, con esa espera de que se frene ya eh, las subidas de tipos, de que veamos ese, ese pivot del que tanto se habla últimamente. A ver, yo fui trader de, de tres subidas en Nueva York durante 20 años. Eh, el ciclo, la, vamos, la forma del ciclo restrictivo de la Reserva Federal de los últimos seis meses ha sido como completamente... Vamos, no había visto una cosa igual antes. Eh, la situación de cuándo se va a producir el pivot o no no es tan relevante de... de probablemente paren en algún momento, probablemente para en el FOMC de marzo, no lo, sé, no lo tengo tan claro porque depende de algunas de las cosas que decía Isabel, de lo que es el shelter en el CPI, en, la, en la, el, el índice de precios al consumo, y no, y no solo el shelter, que es, perdón, las, las rentas. Eh, el, lo que es los alquileres eh, algunas algunas otras partes del segmento de servicios desde luego lo que está claro es que el mercado está anticipando que la Fed pare en marzo y empiece a bajar eh, tipos como decían antes probablemente en, por lo menos en septiembre agosto no lo tengo yo tan claro yo creo que lo, el mensaje que están mandando es simplemente de estabilidad que van a subir hasta 5, 5.25, 4.85, lo que quiera pensar el mercado y que a partir de ahí eh, haya una estabilidad de curva um, porque no van a hacer nada durante meses. Parte de lo que están indicando los forwards de, de, de tipos de interés, eh, las implícitas, eh, los break-evens de inflación del que hablaba el primer ponente, es simplemente parte, es eh, un resultado del exceso de liquidez de lo que está pasando en el mercado. Desde luego, la renta fija, si tenemos una estabilidad de curva, si la pendiente de la curva, que ahora está extremadamente negativa, empieza, eh, eh, mantiene la estabilidad, aunque yo creo que los tipos ahora mismo a largo están relativamente bajos, si tenemos una estabilidad de curva durante seis o siete meses del, de este año, los rendimientos van a ser bastante altos en la renta fija global en general y más en los mercados emergentes, por varias razones que ya hablaré después. El pivot dudo mucho que se produzca este año, lo más probable que sea a principios del año que viene. Y depende de mucho de la inflación y del shelter las rentas, de los alquileres, vamos. Bueno, pues luego conoceremos un poco más en detalle y ¿eh? en qué mercados y demás lo, lo estáis viendo, porque los rendimientos que ya se pueden encontrar y luego depende de si moneda local o. Eso, eso, bueno, eso, eh, esa lo, es la no gran si pregunta. Tratarlo, de este año. Yo que... hago renta fija en moneda en moneda dura en, en dólares, pero bueno, el, ya hablaremos después. Muy bien, domingo. Sí, bueno, eh, yo también les había preparado a los asistentes unas, eh, unas cuantas eh, diapositivas, una pequeña presentación que espero que les resulte útil. Pero relativo a esto, pues eh, hay pues, había preparado una que eh, de los tipos de interés, ¿no? Eh, tal como hablaba por la mañana eh, a primera hora David, eh, si realmente han sorprendido. Eh, las siete subidas de la FEP, las cuatro del BCE, pues no menos impactante pues ha sido eh, la reacción de los bancos centrales eh, latinoamericanos para, para combatir la inflación. ¿no? Ahí hay, en las slide, pues hay algunas cifras. Eh, ilustrativas. ¿no? Desde mínimos del año 2021, por ejemplo, el Banco Central de Brasil ha subido los tipos 11,75 puntos, México 6,5 puntos, Colombia 10,25 puntos, Chile 10,75, Perú 7,5 puntos. Eh, algo que eh, realmente pues, ha hecho que... Eh, esa contundencia en la subida de tipos los ha posicionado en un momento estupendo para la siguiente fase del ciclo. Esa que la verdad es que todavía no está muy claro, pues si como decía David, eh, lo vamos a tener las, las primeras bajadas de tipos pues, en el año 2024 o tal como descuentan los mercados eh, a finales de este año, en el último trimestre, pero eso posiciona a Latinoamérica en una posición extraordinariamente eh, positiva ¿no? y, por ejemplo, pues, también la, la evolución de la inflación también en Latinoamérica, en la mayor parte de los países, pues, con, la, con la excepción de Colombia, la inflación ya había empezado a dar la vuelta bien a mitad del año pasado, ¿no? con lo cual en, en el escenario que se ha dibujado a lo largo de la mañana aquí eh, Latinoamérica pues, presenta una gran oportunidad como, eh, con, con los tipos de interés, con una probable eh, bajada de, de tipos por parte de los bancos centrales, eh, que permitirá aprovechar pues, mejor la posibilidad de recuperar las economías. ¿no? Ante esa oportunidad, siempre que pensamos, o por lo menos yo en Latinoamérica, nos viene un riesgo, que es el político. De la mesa, eh, la situación que hemos visto en Brasil, que no nos recordaba en realidad el asalto al Capitolio en algunos momentos, pero bueno, la situación que hemos tenido en, en, en Brasil con esos incidentes que podrían haber desembocado, no sé, sido así, en un golpe de Estado. Tenemos la tremenda situación que se está viviendo en, en, en Perú. Eh, ¿Cómo percibís vosotros el, este riesgo? A ver, es, está claro que los asaltantes a Plan Alto, ya la, la, la, la plaza de los ministerios en Brasil, ya lo que estaban buscando. Eh, era incitar al, al ejército a actuar, y no lo han conseguido. La robustez de las instituciones en Brasil se ha demostrado. Eh, igual que pasó en, en, durante Trump. Yo soy americano, viví 26 años de mi vida allí. Eh, igual que el ejército americano fue el que paró cualquier tipo de intento de Trump de, de, de, de politizar lo, vamos a eventos circunstancias tan lamentables, las instituciones en Brasil han demostrado ser eh, robustas y ahora el problema es de otro tipo, es que, que el gobierno Lula está siendo bastante más agresivo desde el punto de vista de políticas populistas de lo que podíamos pensar. No tiene el control del Congreso, con lo cual las reformas constitucionales más grandes van a ser prácticamente imposibles que pueda pasarlas, pero sí que puede causar un deterioro fiscal considerable y la razón por la que Brasil en un commodities boom tremendo eh, como el que ha tenido es, todavía no es, tiene un rating más alto precisamente es porque la situación fiscal a medio, corto, a medio plazo es complicada por la cantidad de gasto no discrecional que va a aumentar en los próximos años. En cuanto a Perú, a ver, este va a ser el séptimo octavo presidente al que echan antes de terminar el, el, el ciclo. El Banco Central es, está muy bien gestionado y el Congreso es de centro-derecha liberal. Esto, lo que pasó fue que presentaron a Keiko Fujimori como presidenta, que era lo peor que podían haber hecho, y por eso ganó Castillo. En algún momento habrá unas elecciones y volveremos a un Perú institucionalmente más... Complicado, pero esta es menos complicado. Pero esta situación lleva muchos, muchos años en Perú y el país está extremadamente bien gestionado. Y técnicamente no está pasando nada, ¿eh? ni en Brasil, ni en Pe Brasil hubo un poquito de subida de los diferenciales de crédito, pero nada, en Perú está operando peor de lo que, de lo de que otros eh, investment grade sovereigns, pero tampoco es que haya sufrido muchísimo. Uh -huh. Chile es otro sitio donde veremos a ver qué pasa con la reforma constitucional. Domingo, eh, en los foros Latidex seguro, que también es un tema recurrente este. Recurrente, recurrente. Antes que nada, eh, un factor que se me pasó a comentar y que veía aquí la, la slide, que es eh, otro de los factores de fortaleza y, y buen posicionamiento de cara a un futuro escenario de relajación de la política monetaria, es la, el comportamiento de las divisas. ¿no? A lo largo del año pasado, pues, Prácticamente todas las divisas, con la excepción pues, del peso chileno, que al final pues, se ha equiparado pues, prácticamente a todo el resto de divisas, eh, han tenido, pues, eh, se han fortalecido ¿no? sorprendentemente frente al dólar y han empezado el año en eh, la misma posición. También han tenido una, una pequeña revalorización, ahí ya es un contexto más global, pero refleja que la fortaleza del año pasado pues no es flor de un día ¿no? y esto también es un, posiciona muy bien a las economías de cara a, una, a un escenario de política monetaria más relajada. Y en cuanto al factor político, también tema recurrente sobre Latinoamérica, pero creo que, que encaja un poco con, con, con la primera pregunta. ¿no? Eh, Latinoamérica es un área emergente, es un área emergente que está sujeta, por supuesto, a mayores expectativas de rentabilidad y también mayor riesgo, es algo con lo que hay que convivir. Creo que esto no va a cambiar pues, fácilmente a, a corto plazo. Eh, yo siempre recuerdo pues, la, la frase que hace unos meses decía el secretario general latinoamericano que en las últimas catorce elecciones en la región, salvo en Nicaragua, ha ganado la oposición. Esto probablemente pues, eh, va a seguir así, a lo mejor en las próximas 14 va a volver a ganar, va a ganar la, eh, el partido de la oposición, con lo cual, bueno, es algo con lo que hay que convivir, sin embargo, bueno, pues sí que hay alguna noticia positiva, ¿no? pues hay consenso en que las instituciones están mejorando, que la prudencia fiscal pues, está siendo razonable en la mayor parte de los nuevos gobiernos, por el lado negativo, pues la, la desigualdad social pues sigue muy elevada. Eh, ahí hay un problema, bueno, pues eh, cómo combatir la frustración de la, de la población por la escasa movilidad social. Eh, por el momento, bueno, pues eh, en lo que llevamos de año con acontecimientos que, que han sido graves en algunos países, pues los, los mercados de renta variable, la renta variable pues está, eh, está limitando los daños. Pues las, las subidas de los mercados pues, eh, están siendo menores en los mercados desarrollados, pero teniendo en cuenta, pues, quizá más valorables, teniendo en cuenta el comportamiento diferencial positivo de, de, del año pasado, eh, entonces, bueno, pues es algo en que los inversores tienen que, que vivir con ello y se compensará pues, con esa expectativa de mayores eh, ganancias. ¿no? Uh -huh. Muy bien, pues eh, te vamos a dejar ahora tus sí. cinco minutos para que nos cuentes esa oportunidad con la tienes como, como...